Al fin me he dado cuenta de que vivo atrapado en una gran mentira y que le temo a mi propia vida. Mas no cuando toda expectativa se convierte en pesadilla, además no paro de oír que no veo más allá de mi nariz. Además no paro de oír que solo pienso en mí. Al fin. Me he dado cuenta, se vive mucho más tranquilo cuando no buscas respuestas Y así evitas que los demás se sientan mal cuando saben que no dicen la verdad Mi mundo es fácil de definir, consta de coches y de chicas Maniquí, todo es de usar y tirar, son mis memorias Pienso en coches y chicas pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Al fin me he dado cuenta que solo vives y renuncias a todo lo que tienes Y en el lodo de este fracaso La perspectiva no es tan mala como me había pensado Es muy fácil de digerir Porque la vida es un juego infantil Me gusta veros concursar desde mi sofá Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas